Y Mami, yo no sé por qué Me matan las ganas La llama se apaga Que si te quiero comer Que si te escribo al WhatsApp No me va a responder Mami, yo no sé por qué Me matan las ganas La llama se apaga Que si te quiero comer escribo Al WhatsApp no me va a responder Mami yo no sé por qué Me matan las ganas La llamo a esa Que si te quiero comer Que si te escribo al WhatsApp no me va a responder Sé que yo ando rubita No hablo de Jordan, Que cuando llega mi mensaje Sola ya se mora No responde, y ya está haciendo otras cosas Pero yo la llamo y se prende esta joda yo le mando un texto Y cuando le llamo ella no contesto Por eso okay. que yo ya sigo contento Porque tengo otro culo que me da mi tiempo Como la cuarta vez que le respondo una historia Yo la vi tan guapa con la pandilla de Victoria No no entiendo si en la noche fue la gloria Pero no contesta Gana si la quiero toda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 no sé si ella quiere estar a mi lado Yo le pregunto si acaso ha llegado No me responde, está con otro charlado. ¿Por qué no me coge y no abre el día? Y esperando que un mensaje envíe Mientras la tele pongo la NBA. Que no me llama, no es mi bebé Abandonado como dura en Golden State Por la mañana yo le mando un texto Y cuando le llamo ella no contesto pues o okay.